Como novedad este año, encontrará en sus aulas virtuales este bloque de renuncia a evaluación continua para recoger las solicitudes de los estudiantes que quieran elegir una evaluación única en la asignatura. Los estudiantes tendrán acceso al bloque durante 30 días para realizar esta acción. El profesorado podrá acceder en cualquier momento para consultar esta información pudiendo descargarla en formato Excel.